XD. Buenas gente, ¿me recuerdan? Ok no, ya en serio, ¿cómo han estado pasando este mes? Yo bastante bien por suerte. El día de hoy, voy a contar que Cartoon Network, confirmó que el mundo de Craig, se convertirá en una franquicia, si no me creen, acompáñenme en este video. Sin nada más que decir, comencemos. Por cierto, aún no tengo intro XD. Después de muchos rumores, por fin se confirmó que el mundo de Craig, se va a convertir en una franquicia, se confirmó una película de la serie, y una temporada número 5 en desarrollo, incluyendo la serie spin-off de la hermanita de Craig Jessica que será para Cartoonito. Todo esto se volvió realidad, ya que la cuenta estadounidense de Cartoon Network, publicó esta publicación en su cuenta de Twitter, con la siguiente descripción. El arroyo se está haciendo más grande. Deja un mensaje si está listo para más aventuras de Craig en 2023. Una nueva serie Jessica's Big Little World próximamente en cartonito. El Mundo de Craig la película. Temporada 5 del de Mundo de Craig. Lo que significa la publicación es que, El Mundo de Craig, se convertirá en la segunda serie de Cartoon Network, en convertirse en una franquicia, después de... El Increíble Mundo de Bumble, lo que lo hizo llegar a tener, una película, y una serie spin-off pero lastimosamente, el spin-off de la hermana de Craig, será exclusivo de cartonito, pero por otro lado la noticia de que el mundo de Craig, tendrá una película una película en el 2023, sorprendió a muchos fanáticos de la serie, incluyéndome a mí, aún no se sabe si la película del de mundo de Craig, será para cine como la película de las chicas superpoderosas, o para televisión, o si no posiblemente sería película, exclusiva para HBO Max, por otro lado ya se está desarrollando una quinta temporada de El Mundo de Craig, que posiblemente sería la última de la serie. La verdad, desde que vi, El Mundo de Craig, me ha gustado mucho volviéndose una de mis series favoritas, me impresiona que la serie se convierta en una franquicia, como el increíble Mundo de Bombay. pero bueno, solo nos queda esperar hasta el próximo año 2023 para que, veamos más de lo que nos va a traer la franquicia de El Mundo de Craig. Y una cosa más antes de irme, es que yo reviso en Youtube Studio, que más del 72% que ven los videos no están suscritos al canal, bien hagamos esto en el canal, si se suscriben al canal le dan, like a este video, activa la campanita de notificaciones, y lo comparten con sus amigos, me alegraría mucho, y si me siguen en mi grupo de Discord, mi pestaña de comunidad de Youtube en Discord, donde damos noticias del canal, y de la animación, el que no se una al grupo no va a tener saludos ya que, voy a dar saludos en los próximos vídeos, así que únanse al grupo de Discord en de la descripción, si quieren chatear en privado conmigo internamente en Discord les dejo mi Discord en de la descripción. Ahora los saludos son para, Lore Springtrap, Pico Dino Yt, Chara, y un saludo muy especial a, Sebastián Rondón, en donde sea que esté. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, perdón si la información que estuve dando no está completa, es que es mi primer video, donde doy una noticia, de una serie animada, y bueno como siempre les digo, denle like al video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, y compartan este video con sus amigos para que sepan esta noticia, y bueno, como siempre les digo, hasta la próxima, adiós.